Yo soy Cintia Islamovitz y hoy estuve coordinando la jornada que se hizo para la gente del equipo del Ente Túnel. Eh, Hice una planificación en base a algunos datos diagnósticos que conversamos con la gente de la Escuela de Negocios y era un poco el auditorio, estaba integrado por toda la gente que pudo presentarse y que pudo dejar su puesto de trabajo para asistir a esta jornada. Eh, había gente de varias edades, de distintas profesiones y de muchas áreas del túnel. Gente que se conocía entre sí, gente que no. Que por la distancia o la ubicación de donde está la oficina, tiene poco contacto en general con, con, el, con el gran equipo. Eh, la jornada básicamente trató de lo que llamamos gestión de las emociones, gestión de la motivación y fue bastante introductoria. Un poco Porque es la primera de una serie de capacitaciones y formaciones que, de las cuales va a participar la gente del Ente Túnel y esta fue como algo introductorio, como para ver un poco qué podemos hacer personalmente para mejorar la calidad en los equipos de trabajo y aparte llevarse alguna herramienta para la vida personal. Así que bueno, fue muy interesante, bastante, está digamos, enmarcado en algo que es fuera de lo que es educación formal. Esto no es una clase tradicional, no es un profesor hablando cuatro horas está enmarcado en lo que es la pedagogía del aula-taller, con mucha participación de los integrantes, ya sea en, en debates, en reflexiones grupales, en puestas en común, en trabajos con expresión corporal, en ejercicios. Bueno, así que fue bastante participativo y la verdad que la, la recepción fue muy buena. Vamos a ver eh, cómo, todo esto cómo decanta, ¿no? La gente se fue muy contenta eh, señalando palabras eh, de cierre de jornada como compañerismo, solidaridad felicidad eh, nueva información así que bueno, esos fueron como el común denominador de la actividad de cierre que hicimos que cada uno expresaba un poco algo significativo de esta jornada creo que fue muy buena la recepción y está muy bien que por parte de la escuela de negocios se plantee este acercamiento también a la comunidad porque hoy por hoy Luego de la formación en la educación formal, incluso a niveles universitarios o de posgrados, eh, quienes no acceden o incluso quienes acceden, la actualidad exige habilidades y competencias para las cuales eh, no estamos formados. Entonces está muy bien poder estar atento a esa necesidad de formación que por ahí en la escuela primaria, secundaria o en un terciario nos enseña y las universidades recién están como con esa inquietud, así que bueno, creo que fue una experiencia muy positiva.